Los Obviamente. chilenos necesitan de energía, claro. entonces. O sea, lo que pasa es que, mira, los opositores, que los grandes opositores que mueven masas hoy día de, de este proyecto, son opositores que son extranjeros, porque ellos, eh, no sé, pues, están aburridos de las ciudades, de Europa, y se vienen a instalar acá la Patagonia y, y, y instalan un lodge y bien bonito y todo. Y reciben gente que paga mucho mucho mm. dinero por quedarse ahí, por, por participar de la actividad que ellos tienen. Y obviamente se ven perjudicados porque dicen que este proyecto daña tiene impacto visual. Uh -uh. Y sí lo tiene. Sí lo tiene porque, está en las sí, porque torres, están los uh. torres, porque van a haber lugares donde va, después va a haber un lago gigante. Eh, y también ONGs que están en contra de este proyecto, que son las que le entregan lucas para que la gente trabaje en contra de este proyecto y ah. que genere la chapita y la publicidad y todo eso. La publicidad, eh, creo que he encontrado la publicidad uh, que dice que, sí. no sé, la energía no es del pueblo, es claro. por uh, se dice que Ellos empresa. dicen que la energía va a ser eh, vendida al extranjero, pero ah. eso no se puede hacer. Eh, Chile hoy día eh, necesita primero cubrir su necesidad y el día de mañana un país vende sus recursos, una cuando el su pueblo no la necesita Ajá. y otra cuando le sobra. A Chile no le sobra energía, le falta.